Eh, señor director, eh, a segunda hora tenemos la periodista Anibelca Rosario Irachó, ponte en esto, era ponte en esto La periodista Anibelca Rosario en una entrevista eh, sobre sus aspiraciones ante la Junta Central Electoral como miembro o miembro, eh, mejor dicho eh, y así que estaremos conversando oh, con ella Miren, quiero eh, conversar y presentar, señor director lo que fue la rueda de prensa con la gobernadora de la provincia de Duarte, eh, la señora Xiomara, Xiomara, Xiomara Cortés. Así que vamos a ver esta pregunta, señor director, que yo le realicé a la gobernadora. Eso fue esta mañana, calientito. Así que adelante. Sí, porque sí, me dijo que yo una de las primeras, vamos a hacer nosotros. Porque él dijo, y otras. Quiera Dios que sí sea. Sí. Quiera Sí, buenos días amigos compañeros de la prensa eh, gracias Gobernadora por la invitación eh, creo que una iniciativa muy bonita de que esté sentada eh, juntos con nosotros en vez de estar en una mesa principal Gobernadora, dos preguntas recientemente le hicimos una entrevista a la Gobernadora a su colega de la Vega, la señora Altagracia y le hacían la pregunta sobre eh, declaraciones que ella dijo que todos los compañeros del PRM iban a estar nombrados y que los del PLD iban todos para afuera. Y le formulamos la siguiente pregunta de que si ella estaba recibiendo presión de los compañeros para, para que fueran nombrados eh, en, en su gestión como gobernadora. Eh, quiero preguntarle a usted, si usted ha recibido presión porque sabemos que los compañeros del PRM están presionando porque muchos todavía no han sido nombrados. Y la segunda pregunta es... Eh, todos los comunicadores, la mayoría que estamos aquí presentes, hemos estado preocupados por el amigo, el coronel Sierra Difo. Antes de usted conversar con nosotros, Gracema hizo alusión, Mario Rodríguez también en su programa, y algunos nos hemos hecho eco, sobre el ascenso del de coronel Sierra Difo. En este momento, nuestra plaza está sin general, y es una, un llamado que hacemos nosotros, los comunicadores y la Fuerza Viva. Usted, como gobernadora. Eh, representante del Ejecutivo eh, ¿qué nos puede decir sobre la situación de Sierra de Fó y sobre que no, no, no tenemos general a tres días de haberse trasladado el general que estaba en la plaza Alberto Teo Gracias sí, desde, Con respecto a eso, yo estuve conversando ayer en Interior y Policía y le estaba notificando que no teníamos general entonces me dijeron que enviara una comunicación con respecto a eso pero que próximamente ya es posible que ya tengan un elegido pero todavía no, no lo ha confirmado, porque el ministro está un poco delicado y está en su casa, pero ya prontamente ya se va a integrar a la actividad. Es decir, que ya en esta semana es posible que ya... ¿Es cierto que han seleccionado varios generales y han rechazado venir aquí a trabajar la plaza? No, no, no, eso no es cierto. Todavía no se sabe cuál es el que va a llegar a la plaza. Si mañana yo voy para Santo Domingo... Y ahí investigaré cuál es la situación Y sobre Sierra Leone, sobre el ascenso que estamos pidiendo los comunicadores. Que lo todavía lo... no tengo conocimiento sobre el ascenso de Sierra Leone. O sea, es una solicitud que estamos haciendo. Ok, pero todavía no, no tengo conocimiento sobre eso. Pero lo que dice y, sobre es... y, lo... y ahora yo sé que ustedes están solicitando a Sierra Leone. Ah, bueno, pues formalmente, formalmente ya... No tenía conocimiento de eso. Eso es lo que, si después mi amigo ya. eso es lo que quiere como gobernadora que usted lleve la propuesta de la inquietud que tenemos de que ese ha ascendido pero que también se, sea el se en queda la mesa. Sí. No, este, no, y, no no y sobre la presión de los compañeros para ser nombrado sobre la presión de los compañeros eh, yo tengo para decirle que nuestro presidente Luis Abinader siempre dijo que este era un gobierno del cambio donde una persona que hiciera su trabajo no había por qué cancelarlo. los compañeros por lo menos a mí no me han hecho ningún tipo de presión, porque yo tuve una reunión con todos los presidentes del partido de toda la zona explicándoles que había que darle tiempo al presidente como él dijo que le dieran los tres meses de transición es decir que ya hicimos un levantamiento porque eso fue con lo que yo me comprometí con los compañeros se hizo un levantamiento por zona ya Hemos trabajado con 10 zonas, esperamos trabajar el jueves con los municipios y los distritos para terminar el viernes ya la semana entrante comenzar a mandar las recomendaciones. Es decir, que aquí creo que los compañeros están claros de que eso no es de hoy para mañana. Es decir, nosotros hemos hecho todo el trabajo, lo que también espera es que en Santo Domingo nos envíen para atrás las recomendaciones que hemos enviado. Pero aquí creo que está todo tranquilo, porque los compañeros tienen que saber que eso toma su tiempo que el presidente tomó posición en situaciones difíciles como saben ustedes pero se está trabajando y creo que todos van a ser nombrados Muy bien. Ahí, ahí escuchamos la pregunta que le formulamos eh, sobre el tema de de los compañeros del PRM que a, la semana pasada tuvimos la visita de la gobernadora de la vega la señora Altagracia, eh, que decía que sí, eh, estaba recibiendo eh, presiones, pero que estaban trabajando para poder eh, complacer y poner a trabajar a su compañero. En el caso de, Xiomara, de perdón, de Cortés, eh, la gobernadora de la provincia de Duarte, acaba de decir que van a ser todos nombrados. Eh, en el caso de la provincia de Duarte, tengo entendido que todavía hay muchos empleados eh, que pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que están normalmente trabajando, pero ya ustedes vieron que ella está esperando que le llegue la orden de los eh, ya currículos que se han enviado para comenzar a nombrar a sus compañeros del PRM. En cuanto a lo que es la plaza de la División Nordeste de la Policía Nacional, que a tres días de haberse trasladado el general Alberto Ten, quien fingía como eh, comandante de la zona, eh, todavía no tenemos designado un encargado eh, de esa plaza. Eh, se dice eh, que han mandado ya unos tres generales que han rechazado y han dicho que no, que no le interesa ni le conviene esta plaza de San Francisco de Macorís o del nordeste del país. Entonces, es un poquito delicado. Es un grupo de comunicadores, entre ellos nosotros nos hemos hecho eco de que el coronel Sierra Difó, con más de 20 años, eh, que con el mismo rango, eh, debería ser ascendido a general y entregarle esa plaza, ya que la conoce al dedillo, tiene la experiencia, la preparación, el conocimiento, y en vista de que nadie quiere la plaza eh, de, eh, de la División Nordeste de la Policía Nacional, pues ahí está el, el coronel Sierra Difó. Ojalá que la gobernadora se haga eco, ya que es la representante del Ejecutivo del presidente Luis Abinader y también eh, directamente se reporta a Interior Policía eh, con el ministro Chubasque, que son los que tienen que intervenir para el posible ascenso del coronel Sierra difó y para posterior entregarle la plaza. Pero bien, vamos a ver y vamos a darle seguimiento a ver qué va a suceder en esa provincia eh, de la República Dominicana. Nosotros vamos a un corte, eh, señor director, luego del corte ya tenemos... Eh, a nuestra invitada central, la periodista Nivel Carrosario, que nos va a hablar sobre sus aspiraciones para pertenecer al Pleno de la Junta Central Electoral para el próximo eh, cuatreño. Así que vamos a ver eh, cuáles son los puntos eh, que ella propone, además de su presentación que hizo ante el Comité Evaluador para seleccionar a los miembros de la Junta central electoral. Pero eso es luego de la pausa. Así que no le cambia. Recuerda que esto es el toque de mediodía. Agradecemos a todos nuestros televidentes de Canal América. Ya llegamos al final. Solamente una hora tenemos de conexión de 11 a 2. Pero continuamos por esta plataforma de Telenor Canal 10 y Canal 310. Luego de la pausa seguimos.